Yo le presté el motor para que ella fuera a buscar a la niña y cuando me llegó la niña al trabajo yo la vi, pero noté como que ella no quiso hacerme eso. Y ya hubo una persona que la obligó. ¿Y por qué usted piensa que la obligó? Porque noté en los ojos de ella como que si le había caído una la una paja en el motor okay. y... pero entonces ella se llevó el motor y aún no aparece y aún ella no, no ha dado la cara cuándo pasó eso en eh, la tarde de ayer, ayer. habían tenido alguna rela relación ustedes sí sí hubo una relación le hago un llamado a Mayleni, que me entregue la cédula primordialmente, que parte de sectores de San Francisco conocen eh, la persona que soy yo. ¿De dónde ella? Ella es de Cristo Rey, pero primordialmente la dirección de ella no la hace. Entonces ella lleva el motor... El motor, la cédula y la matrícula y el teléfono celular mismo.